hola bienvenidos en esta oportunidad vamos a hablar del método de mínimos cuadrados para el pronóstico de ventas el método de mínimos cuadrados nos permite estimar una recta que minimiza las diferencias entre los puntos las ventas reales ocurridas y que permiten proyectar las ventas al futuro así determina una línea que pasa por el medio de la nube de dispersión esta línea responde a la forma de y es igual a, a más b por x. Y a través del método de los mínimos cuadrados se podrá determinar a que es el valor de coordenadas al origen, donde la recta corta al eje y y b que será la pendiente. Ahora bien, les vamos a mostrar en la práctica cómo lo aplicamos con Excel. Bien, para entonces aplicar el método de los mínimos cuadrados, tenemos como datos las ventas de 8 años. Entonces vamos a calcular la recta que minimiza la diferencia de cuadrados y que nos permite pronosticar las ventas futuras. Y será igual a A más B por X, A será igual a la sumatoria de las I dividido N, N será el número de datos históricos que se cuentan para el análisis y B será igual a la sumatoria de las X por Y dividido a la sumatoria de las X cuadrado. Entonces... Como vemos acá, tenemos datos históricos de 8 años, entonces n, el tamaño de la muestra, será igual a 8. Vamos a realizar la sumatoria de las ventas, será igual. Función suma, selecciono el rango a sumar, cierro paréntesis y vamos a empezar a determinar los valores de las x. Acá, como vemos, el valor de la X dependerá de si se trata de una serie par o una serie impar. En nuestro caso, tenemos una serie de 8 elementos, con lo cual estamos hablando de una serie par. En la serie par, vamos a fijarnos cuál es la mitad de la serie. 1, 2, 3, 4. Este sería la mitad del 4. Menos 1, entonces será el valor de la X. Menos 3... Menos 5 y menos 7. Arrastro hacia adelante y tengo 1, 3, 5 y 7. Con esto puedo calcular el valor de las X cuadrado, que será igual a la potencia, abro paréntesis, de la C 6 punto y coma al cuadrado, cierro paréntesis, arrastro la fórmula y lo completo. Y ahora puedo, acá entonces, calcular las x por las y será igual a x por y que son las ventas. Estiro y voy a copiar la. Fórmula de la sumatoria ahí abajo, entonces ya tengo todos los datos que necesito para poder estimar A. A será igual a la sumatoria de I dividido n. La sumatoria de I dividido n. La sumatoria de I dividido n, I dividido n. y tengo la ordenada al origen de la función lineal que estamos buscando ahora voy a calcular b que será igual a la sumatoria de las x por y dividido la sumatoria de las x cuadrado y entonces acá tengo la pendiente de la función con estos elementos estoy en condiciones de efectuar el pronóstico de ventas lo que me falta determinar es el valor de la x quiero estimar las ventas para el año 2012 entonces el valor de la x para reemplazar en la función voy a seguir la serie serie par será igual a 9 cuidado con eso entonces acá en el pronóstico voy a decir que vamos a Vamos a completar esta función, a más b por x, y ahí tengo el pronóstico para el año 2012 por el método de mínimos cuadrados. Pero lo que queríamos estimar era la función lineal. La función lineal la tenemos con a y con b y la vamos a graficar para graficar vamos a poner acá signo pesos signo pesos para fijar como parámetros absolutos el valor de la A y de la b y vamos a arrastrar la fórmula para los pronósticos anteriores y ahí me va a tomar la línea la, la línea estimada de tendencia que nos permite pronosticar ese es el punto de pronóstico para el año 2012. Ahora bien, esto lo podemos comprobar utilizando la función de pronósticos de Excel. Fórmulas, más funciones, estadísticas. Buscamos pronósticos. Vamos a poner el pronóstico del año que queremos estimar, 2012, los datos conocidos de y, los datos conocidos de x, y le ponemos listo. Y acá podemos corroborar que el pronóstico de Excel nos está arrojando el mismo valor que el pronóstico que hemos calculado por el método de los mínimos cuadrados. Espero que te haya gustado el video. Te recuerdo que para más ayuda podés descargar el archivo Excel de la página aprendizajeactivo.com.ar o haciendo clic en la tarjeta. Esperamos tenerte pronto de vuelta en este canal. Que tengas muy buenos días.